Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics Y hoy estamos con un nuevo vídeo De Fortnite, hoy chicos El vídeo de hoy va a tratar sobre una cosa Muy curiosa que ha pasado justo Cuando se han renovado los ítems De la tienda de Fortnite, así que nada Antes de que os comente esto Simplemente os voy a poner la imagen De los requisitos que tenéis que hacer Si queréis participar en el sorteo De los mil pavos, simplemente parar la imagen Que estáis viendo por pantalla Y completar cada uno de los requisitos Tanto en Youtube, como en Twitter, como en Instagram y muy importante completarlos todos y cada uno porque sé, si elijo el ganador por ejemplo de otra plataforma como es Twitter o Instagram pues esas personas que simplemente han hecho los requisitos en Youtube o en Instagram pues por ejemplo no los han hecho en Twitter y no podrían estar participando simplemente serían los, el ganador lo sacaría de Twitter, entonces simplemente parar el vídeo y completar todos los requisitos, entonces vamos ya con el vídeo, que es lo que ha pasado hoy cuando se ha renovado la tienda a las 2 de horario español, a las 2 de la mañana en España. Bueno, pues desde hace varios días es como que nos están soltando varias pistas en el Twitter oficial de Fortnite sobre los ítems que van a venir próximamente y uno de ellos pues es un ítem que vuelve a la tienda, es decir, no es nuevo, pero sí que ha vuelto a la tienda y era una skin muy esperada, a pesar de que no se compró mucho cuando salió. Esta skin es la de acorde potente y es pues eso, la rockera chica que todos conocemos que tiene el pelo rosado, pero aparte de eso ha habido otra nueva skin que no es que digas que es la mejor del mundo es una skin legendaria pues no chicos es una skin de calidad común calidad verde y se llama sargento parrilla qué es lo que ha pasado con esta skin qué es lo que ha hecho que esta skin sea ahora mismo la más rara de todo el juego pues chicos resulta que salió esta skin pues es una skin común y demás que quieras que no pues yo estaba durmiendo a esas horas y justamente os puedo comentar esto pues bastantes horas después de que haya ocurrido todo esto pues entonces a esta skin que le ha ocurrido pues justamente epic ha eliminado esta skin del juego porque hemos pues chicos como estáis viendo en esta imagen Es que le pasaban cualquier tipo de bugs Como estáis viendo en esta imagen Es que aparece la skin del sargento parrilla Como si estuviera invisible O sea esto era lo que podríamos ver en el juego Cuando uno de nuestros amigos O nosotros mismos llevábamos la skin Del sargento parrilla Es que prácticamente nadie nos podía ver Ni nos podía dar lógicamente Entonces era una auténtica chedada Y la gente se estaba aprovechando de esto También en la lobby cuando llevabas Esta skin del sargento parrilla pues no te aparecía eh, la skin propiamente Sino que te aparecía la skin predeterminada del chico rubio Que bueno, sería básicamente esta skin del sargento parrilla Pero lógicamente sin la vestimenta que llevaría No sé sinceramente cuándo van a volver a poner esta skin Pero también os digo que a las personas que han comprado esta skin Y que se las han quitado Porque es que lógicamente no, te, no se las van a quitar a todo el mundo Y a ti te la van a dejar O puede haber algún caso que no hayan quitado esta skin Pero a las personas que han quitado esta skin Y que la habían comprado con anterior Justamente cuando salió la tienda de hoy Pues es que no le han devuelto esos 800 pavos que costaba la skin Lo cual me parece un poco mal Porque es que si quitan esta skin supongo Que esto lo habrán hecho porque esta skin eh, Hoy o mañana la van a volver a poner De nuevo y para esas personas que ya La habían comprado pues se las van a devolver Por así decirlo en el inventario ¿Qué es lo que va a pasar con esta skin? Pues es que Pues eso va a volver a estar en los inventarios de la gente Que la ha comprado pero Cuando vuelva esta skin a salir en la tienda Yo sinceramente creo que va a ser una de las skins más raras o únicas que van a salir en el juego Por eso creo que mucha gente se va a comprar esta skin cuando vuelva a la tienda Porque a la gente le gusta tener skins raras o skins que les haya pasado algo en el juego Os comento la actualidad, o sea, esto es algo muy curioso que acaba de pasar en Fortnite Ahora os voy a dejar con una de mis mejores partidas que me he sacado con Ragnarok Y que termina de una mejor forma que la anterior partida O sea, no os quiero adelantar nada, pero es una pedazo de partida Vamos a abrirnos por aquí porque ya sabemos lo que pasa. Eh, Esto lo pillo, sí, lo vamos a pillar. Bueno, es que en realidad diría yo que no, diría yo que no, porque es que ya llevamos un fusil y con ese fusil nos va bien. eso. Vale, está ahora mismo arriba. No sé si habrá salido, si habrá un hueco por allá arriba. No, raro eso. Está aquí, el chaval está aquí, Con está aquí. Bien, perfecto Vamos a pillarle esto Más minis Bien, bien, bien, bien, bien ¿Me puede decir alguien cómo El fusil no ha dado? ¿No ha dado eso? Madre mía, que explotada Madre mía, que explotada Es que no le ha dado tiempo ni a disparar Se estaba tomando el mini, lo he visto No le ha dado tiempo ni a disparar, eh, eh Otra cosa que os quería comentar, chicos que lo he comentado varias veces, pero que el tema De la sensibilidad es bastante importante ¿eh? Porque antes sí que llevaba una sensibilidad Muy baja y demás Pero ahora, la verdad es que veo que Bastante importante tener un poquito de sensibilidad Alta, porque como ya me habéis visto Se puede construir un poquito más rápido, se tiene más agilidad De hecho, ahora mismo, estoy voy a mover el ratón muy lento ¿eh? Fijaros, o sea La movilidad que tienes No te la da una sensibilidad baja Tienes una movilidad bastante Importante Lógicamente tienes... Puedes fallar más balas Pero es que el tema Es que puedes construir mejor Entonces lo compensas Y tienes, eh, llegas a un término medio No sabría deciros qué este chaval Se ha quedado quieto Me he quedado escuchando No vaya a ser que hubiese otro por aquí al lado Y no sé Este chaval pues O no, no me ha oído no tenía sonido O algo Porque es que ya le he construido ahí Y parece ser que no me ha escuchado Tendríamos... Estaba contando tendríamos dos escudos me viene un tío por aquí no os preocupéis He escuchado y más fijar la explotada que le hemos metido eh fijar la explotada que le hemos metido que justamente en uno de los anteriores vídeos estaba comentando que la metralladora ligera eh, fallaba balas y demás aunque tú tuvieses eh, aunque tú tuvieses lo que es la metralladora ligera Apuntándole ahí a muerte y apuntando bien pues es que fijaros, es que no ha fallado casi nada Porque es que cuando está cerca O sea, fijaros, es que la ha reventado Es que la ha reventado Entonces, eh, vamos a tirar Mini Y lo que vamos a hacer va a ser eh, Pillar ese escudo de ahí atrás Porque sí que es verdad que estaba indeciso y digo No sé si llevar seis minis o dos escudos grandes Vale, pues el señorío, chicos, no hay nadie Me extrañaba a mí porque, digo, eh, está dentro del círculo Han tenido que venir para acá y demás Pero la gente Tiene que estar la próxima ciudad es que es latifundio La gente tendría que estar en latifundio, eh Tiene que haber alguien en el latifundio Pero eso yo creo que obligado ¿Es bueno la gravedad? ¿La gravedad cero ahora mismo? ¿O la poca gravedad? Pues la verdad es que no Porque nos pueden dar bastante fácil, eh Entonces vamos a salirnos Y vamos a ir al latifundio Tranquilísimos Mira, habéis visto un tío por detrás, ¿no? Hay un tío aquí Hay un tío aquí Campeando en esta casa Vale, recarga esto Bien Tranquila, chicos, que estos no se nos van a escapar Bien Nos hemos construido ahí, bien Es difícil esta situación, eh Es difícil porque... Era difícil, eh Era difícil esa situación Porque nos están disparando de más lados hm. Y el chaval sigue campeando ahí en la montañita. Ya ves. Y luego más gente disparando de otros lados, eh. Uh, se ha escondido, se ha escondido. Vale. No pasa nada, me voy a cubrir por aquí. Un poquito, vamos a hacer doble altura. Ah, que se ha tapado con el árbol. Oh, la tira la estructura, qué máquina. Pero no estaba ahí ahora, ¿verdad? ¿Mucha gente campeando? Este con el flanco por ahí. Venga, hombre, ya está bien. Yes, ya está bien de campear La situación es bastante difícil Porque tenemos por aquí a un tío Materiales no tenemos ¿Qué podemos hacer? Pues hacer lo más difícil del mundo recorrernos Todo esto para buscar Al tío ese para recogerle los materiales ¿Nos pueden disparar desde aquí? Sí Nos lo vamos a jugar también Vale, estamos a nada, eh Por favor, que ahora mismo nadie me dé Bien, vale, vale, vale, vale. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Perfecto y perfecto. Perfecto. Y encima, Franco, épico. Chicos, situación: me está viniendo la tormenta. Quedan tres personas. Hay una ahí arriba, lo que acabáis de ver. Hay otro por aquí. Me voy a meter dentro del círculo. Voy a intentar ver dónde está el resto. Voy a construir un poquito por aquí. Ese chaval se va a construir. Como es típico. Le he dado, le he dado, le he dado. Es que, madre mía, eh. Ese tiro era importantísimo. ¿Qué me dais si pongo un saltador y le voy, le voy a rusear? Hemos dicho que no vamos a ganar la partida, ¿verdad? Pero claro, es que hay más gente. Yo tampoco podría y como no sé dónde están, tampoco podría rusear a muerte. Vale, le están disparando por el otro lado. El chaval eso está ahí, supongo. ¡Ahí uh Hola, -huh. chaval. ¡Hala, chaval, la que se ha llevado! Este ¿Habéis visto eso? ¿Muerto? Queda uno, ¿eh? Vale Situación Me gusta mucho ponerme en situación, ¿eh? Tenemos círculo O sea... Mm -hmm. No se le habrá caído vendas a nadie por aquí, ¿verdad? Vale 80 de vida que estamos ¡Uh! Se la hemos liado <risas> Madre mía qué partida chicos Mirad la vida que tengo Qué random, todo el mundo campeando Mirad la vida que tengo. <ríe> Hala, chaval, y le. Buah, buah, chicos, qué partida. O sea, como no le des ahora mismo like, es que. <ríe> Madre mía, qué partida, chicos.